Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y estamos por hacer, ya el directo este va a ser un video de 50 segundos va a ser muy muy rápido porque lo quiero resolver así, ¡clac! al toque ¿Y qué tenemos acá? Entonces, eh, vamos a estar resolviendo el tema del sorteo del alt proto ¿Bien? Eh, este alt proto a mí que es 30, bueno, perfecto eh, Vamos a hacer así, eh, como siempre hacemos Básicamente de todos los nicks que me estuvieron dejando acá. Aixal, Mateo Domíguez. Eh, Adriarch. Eh, Miseria-gracias. Eh, D3M7. Bueno, y todos y todos los que están acá dejando. Esto lo subí hoy, así que miren, igual todo el nicky dejaron tremendo. Así que. Bueno, Cóndor. Eh, Nico. Perín, Perín, Nico P. Cherinkov también. Diego, Milo, eh, Digoncio, Super George, Gatsulu Mauro... Pues. Eh, sí, estaba haciendo, es verdad. Tiene razón lo que dice. Estaba haciendo falso contacto. Pero bueno... Eh, nada, chicos. Básicamente, entre todos los que estén aquí, vamos a sort y siguen, boludo, y siguen. Chapo, eh, Alejo, Sib, sí, Swat, Arena Dragon, Lonzazo, eh, Jan Serrata, bueno, es que la lista sigue, brother. Gianluca, Nacho, eh, ya está, listo. Vamos acá directamente a lo que es el sorteo del alt-proto. Vamos a estar sorteándolo eh, así, sencillo, cortita y al pie. Tuk, vamos, 5, 4, 3, 2, 1... Go, para, vamos a con suplente por si las moscas, pero eh, que no creo, pero por si las moscas, vamos, go, elegir al Ganachori. Ganachori. Ganador, Tomás Rivas, eh, buen día, Nando, NA, Nick, Tom, guión bajo 98, guión bajo Destroyer, la verdad es que no lo conozco, tengo un placer enorme de conocerlo acá Pero que la verdad es que no sabía quién era, así que bueno, muchas gracias eh, Tom por participar, te has ganado el... AMX 30, bien, está muy bien Y el suplente es Patricio Ahora sí, me encanta el Elk Es la hormiguita de acero invisible, detecta bien y pega 600 por cargador eh, Pega más de 600 Pega eh, 860 por cargador Porque son tres tiros de 220 cada uno, bro Así que, pero bueno, está muy bien, está muy bien igual Así que el ganador es Tom-98-Destroyer eh, Ya se lo estoy pasando a la gente de Gaming. estoy subiendo el video, así que bueno Gracias a todos, los quiero mucho, de corazón, gracias por bancarme, por seguirme, gracias por esos likes que están dejando en este video, por favor, aunque no hayan ganado, Dejen like, unos likeitos y los veo en, la próxima, en el próximo video. Besos, chau chau.